Thank you. Para lavar a Cristo se necesita. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que me daría Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Con Cristo irá